yo eh, confío en eso pues bien, pero lo normal es que eh, ese papel lo tengáis en casa y si ese papel cae en, mano, en malas manos pues eh, se puede, puede perfectamente recuperar todo el dinero que tengáis eh, yo por si acaso lo que hago es no apuntarlas en el orden exacto y acordarme del orden en el que las sean apuntadas eso es lo que yo recomiendo ¿Eh? bueno, no os digo el orden en el que yo uso pero bueno, por pues si acaso alguna vez entréis en mi casa pero es la recomendación que yo os hago y encontréis el papel por supuesto el papel tiene una ventaja, que puedo hacer tantas copias de él como quiera, por ejemplo, pues, yo se lo puedo dejar a otra persona, pues por si a mí me pasa alguna cosa, que esa persona recupere ese dinero. Pues, ¿vale? Bien, seguimos y le damos al siguiente. Por último, las medidas de seguridad que tiene este software, bueno, lo que estoy contando es específico de este monedero, pero es exactamente muy parecido o prácticamente igual con otros, ¿no? No es el único que se puede recomendar. Hay muchos como este. Pero bueno, yo he optado de momento por recomendaros este. Además, tenemos que... Otra segunda medida de seguridad adicional Vale, yo tengo aquí un monedero, pero obviamente me lo dejo en el bar y bueno, pues la gente puede... puede hacer transacciones y gastarse ese dinero. Le Voy a poner una protección adicional que es un número, no, un pin, un pin de cuatro minutos, ¿Vale? En este caso cuando se un PIN de cuatro dígitos, yo tecleo, mira, aquí no, aquí no se ve, no se ve el que se teclea y una vez le vuelvo a dar a continuar, vuelvo a me, me verifica que tengo el mismo PIN como habitualmente se hace le doy a continuar y por último, justo en mi caso cuando yo lo hice me apareció un aviso de que la red de Bitcoin estaba muy saturada y que perdonemos, pero no es culpa del monedero porque, bueno, pues nos van a cobrar mucho por las transiciones, pero no es su culpa y efectivamente tienen razón, no es su culpa y me avisa de que en este momento, pues la red estaba muy congestionada y que me iban, a, me iban a cobrar muchas comisiones. bueno, es un anuncio que en este caso me salió, pero que puede que a vosotros no os salga entonces le damos a close y ya como dice los franceses, igual. Voilà. aquí tenemos nuestro monedero, ¿qué podemos ver aquí? pues podemos ver arriba las distintas las distintas divisas unas unos botones pues, bueno, como sabéis como estático pues si le das en de los demás pues lo podemos dar a recibir o lo podemos dar a enviar me, a, me pone una dirección bitcoin en este, os acordáis que habíamos comentado que normalmente empiezan por uno bueno pues yo ya tengo aquí mi dirección bitcoin para qué me vale mi dirección bitcoin pues me vale para decirle a alguien que me pague me hago una transferencia a esta dirección Bitcoin. Cualquier parte del mundo, sin intermediarios, en fin, ya toda la retagla que le queramos poner de todo lo que hemos visto. Evidentemente, cuando creas el monedero, pues tiene cero. No puede ser de otra manera. Si por qué un monedero te dieran algunos Bitcoins, pues no ya lo que vale. Eso está claro. Eh, a la derecha vemos lo que se conoce como un código QR, porque bueno, pues todo esto... Eh, si alguien que quisiera pagar me tiene que teclear todos estos dígitos pues y está esperando hay gente detrás esperando la cola pues eh, nos podríamos morir ¿no? porque seguro que se equivoca en alguno bueno, ni que decir tiene que todos estos códigos normalmente vienen con un código de verificación de forma que si yo me equivoco en uno o dos pues el sistema me va a decir que ese código o sea, que, que no es una dirección bitcoin o sea, una dirección bitcoin no es cualquier combinación eh, pasa lo mismo que con el código IVAN. Cualquier combinación de números, pues, no es un código IVAN válido. Y si tú te equivocas en uno, o en dos, o en tres, o en 20 pues, te va a decir que esa dirección Bitcoin no es válida. En la mayoría de los casos. Bueno, nos permite aquí seleccionarla, ponerla y cortar de papeles, y en este caso, además de no tener nada, bueno, no tenemos nada, entre otras cosas, porque no tenemos ninguna transacción que lo haya. ¿Bien? Bueno... Eh, si pulsamos en este caso en el código qr pues nos lo hace más grande nos dice cuál es nuestra dirección bitcoin es la misma no es la misma que la anterior por lo que veo Pero bueno eso es porque son diferentes insisto en que estamos acostumbrados a barajar una cuenta una o dos o muy pocas o con muy pocos bancos en el caso de bitcoin vamos a ver no nos cuesta trabajo que las, las, las generan se generan de forma automática en el ordenador o en el, o en el móvil por el software que lo gestiona. Entonces, para nosotros es transparente. Bueno, siempre en todo esto, si nos queremos salir de aquí, pulsamos a la X y vamos a hacer un simulacro, en este caso, de recibir dinero. Nosotros vamos a suponer que somos un bar que queremos cobrar con este monedero. ¿vale? Y al pulsar sobre el, el, el donde pone Receive, vamos, no pulsar, sino tocar con el dedo o lo que sea, nos aparece una pantalla de verdad, concretamente es la dirección donde vamos a recibir y vamos a cobrar ¿qué, qué cantidad vamos a cobrar? pues porque no, vamos a cobrar por unas cañas un bitcoin bueno en este caso el bitcoin estaba cuando ponemos, te creamos aquí un bitcoin nos ponía que en, este, en ese momento el bitcoin estaba a 5.633 euros nos pone la cantidad en euros lo habitual ¿eh? bien eh, podemos especificar una cantidad en bitcoins, o si le damos justo en esta parte, donde pone BTC, pues justo nos pone euros, entonces decimos vamos a cobrar 10 euros por las cañas en ese caso, vemos a la derecha el correspondiente de esos 10 euros en ese momento, que es 0,00177 bueno, a ese precio, 10 euros es esa cantidad, ya nos hace la conversión, no tenemos que pensar entonces, bueno, pues eh, le damos, aquí no se ve en el botón, después, así, ah, el botón generante que viene aquí, y nos aparece ya un código QR que le dice al que quiera pagarnos, nos, le dice varias cosas. La cuenta la que tiene que pagar y la cantidad. ¿Vale? Ahora, somos el que va a pagar. Pues el que va a pagar le decimos, en vez de recibir pulsamos sobre SER ¿no? y al pulsar sobre sen y sobre este botón que pone aquí del código QR nuestro móvil lo que va a intentar es con su cámara captar el código QR anterior entonces, si con el código el que va a hacer la venta pone así el móvil, el que va a hacer el pago el que va a hacer la venta el que va a hacer el pago, hace así lo lee y el que va a hacer el pago le sale en este caso la dirección de destino y la cantidad ¿vale? y solamente tiene que dar el botón de enviar es decir aunque exista una fuerte complejidad interna en todo lo que hemos visto para asegurar esa seguridad para asegurar todo todos los propiedades que hemos visto antes el uso para hacer un pago normal es muy sencillo Digamos que es como un coche. Yo para conducir un coche no tengo que entender de mecánica. Por supuesto, si entiendo de mecánica, pues tendré más opciones. Pero bueno, no necesito conocer cómo funciona un motor de explosión de cuatro tiempos para conducir un coche. Es el mismo concepto. Bueno, pues esto era una parte práctica que yo recomiendo que mucha gente eh, bueno pues crearse un monedero es gratuito poder recibir dinero con un con un monedero en un móvil es gratuito y lo difícil es que tenga ese dinero eso todos todo lo podemos entender pero bueno todo se andará bien dentro del ecosistema de Bitcoin Vamos a ver los distintos usuarios o los distintos actores que hay en un ecosistema. Para mí hay, por una parte, los que utilizan bitcoin y las transacciones. Es decir, el que tiene bitcoins y paga en bitcoins, el que tiene un comercio, el que tiene un monedero y tiene ahí sus ahorros, serían los usuarios. Por otra parte están los nodos. Hombre, Los nodos, cuando digo actores, el nodo no es un actor. El que pone el nodo, aquella persona que pone en funcionamiento un nodo, esos nodos que habíamos antes que estaban distribuidos por Internet, pues bueno, pues por ejemplo, un nodo de Internet en un servicio virtual, servidor privado virtual eh, en Internet viene a costar 5 dólares al mes. En euros un poco menos, pero bueno. Pero no necesitamos montar. ¿Quién necesita montar un nodo de Internet? Pues aquel que por pues, sus otras características le interese. Por ejemplo, un usuario no tiene por qué montar un nodo de Internet. Cuando eh, Bitcoin nació inicialmente, sí, todos los usuarios eran nodos de Internet, porque necesitaban, digamos, pero eh, a partir de cierto momento, pues los usuarios no necesitan ejecutar ese software que les permite tener conocimiento de todas y cada una de las transacciones que hay por Internet. El de Bitcoin por el mundo. Este, concretamente, este que hemos visto anteriormente, pues no es un nodo y permite utilizarlo para realizar pagos. Otra comunidad, bueno, eh, aunque, como digo, los nodos. Bueno, vamos a poner en formato de presentación. Como digo, los nodos no es que sean un actor en sí, pero aquellas personas que ponen a funcionar un nodo, pues sí es un actor relevante. Por otra parte, un actor muy importante, pues son todas aquellas personas que lo idearon o que han colaborado. Aquí, bueno, y además, aquellas personas, este software que estamos diciendo que se ejecuta en estos ordenadores, en estos nodos de internet, o en estos, este software que se ejecuta en este móvil, pues lo, lo han, hay unas personas que se encargan de desarrollarlo, pero aquí, eh, las personas con más valor detrás, son aquellas que contribuyen por ejemplo, a la persona más valiosa en la vida de Bitcoin, durante mucho tiempo será su creador que bueno, pues esto, esto también es lo más importante que los medios hacen que es contar la historia de que está en una persona que, es, que se conoce con el sobrenombre de Satoshi Nakamoto que no se sabe quién es, si es una si es, una, si es un hombre, si es una mujer, si es un grupo de personas eh, bueno, pues que ha, ha querido se mantenerse en el animato y que posiblemente nunca sepamos quién es, bueno, pues hay que respetárselo, yo pienso que ha hecho, ha hecho una, gran, una grandísima aportación a este mundo y desde luego para mí tiene todos, todos mis elogios. Eh, en este mundo veremos que todo el mundo le da mucha importancia a los desarrolladores, los desarrolladores tienen mucha importancia, pero más importancia son aquellas personas que contribuyen con nuevos planteamientos a aquellos que realmente luego esos planteamientos los trasladan a código. aquí quiero hacer mención muy importante a que eh, habíamos comentado antes que Bitcoin estaba pensado para no fiarse de nadie, o sea, es un, es un sistema de confianza con el confianza porque tienes que tener confianza para tener tu dinero ahí, pero es un sistema que establece confianza sin que nadie sin fiarte de nadie es decir el sistema en un todo es confiable pero si tú pones un nodo que hace trampas o sea, yo tengo que pensar que cualquier nodo me puede hacer trampas y el sistema funciona porque si no, me va tarde o temprano me va a aparecer un nodo que me hace trampas y el sistema se me cae ¿de acuerdo? entonces eh, la, eh, todos estos ideólogos y todos estos desarrolladores funcionan bajo el paraguas de la comunidad de código abierto Open Source que, bueno, pues para entendernos, en el mundo del software pues existen al menos dos grandes tendencias, que serían pues, la tendencia de las empresas propietarias, por ejemplo, Microsoft o Google o, pues, hacen sus desarrollos, los piensan y como intentan cosa muy legítima, por otra parte ganar dinero con lo que están haciendo, pues eh, todo su conocimiento se lo guardan e intentan pues, explotar esas, ese conocimiento y pues, construir encima de sus, de sus cosas. Cuando necesitan abrirse y ser un poco más abiertos, pues buscan protocolos para que todo el mundo pueda entenderse, pero ellos siguen teniendo propiedad de, de todo su desarrollo y todo su, su know-how, todo su conocimiento. Sin embargo, existe otro planteamiento en el mundo completamente diferente, no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, pero completamente diferente, donde la gente intenta aportar, explica lo que tiene y intenta que haya un marco de colaboración. Es decir, yo no intento sacar dinero, bueno, a lo mejor saco dinero después dando conferencias pero no intento sacar dinero con Bitcoin, con lo que he hecho de Bitcoins. imaginaros que yo... No, no, es imposible. ¿no? Imaginaos a Satoshi Nakamoto que intentara en algún momento sacar dinero de su, de su descubrimiento. Posiblemente el Bitcoin se hubiera quedado eh, pues en agua de borrajas. Satoshi Nakamoto descubrió cómo hacer posible que todos los nodos se pongan de acuerdo y no haya trampas. Eso fue su gran aportación. Muchas de esas ideas, luego volveremos, vamos a hacer el experimento, a ver cómo somos capaces aquí de ponernos... Fijaros que en la política nadie se pone de acuerdo. Pues Katoshi Nakamoto intentó res resolver ese <tose> este problema de una forma muy exitosa. Bueno, entonces, todos estos ideólogos y desarrolladores, en el mundo hay gente capaz, suena extraño, pero hay gente capaz de aportar todo su conocimiento, su tiempo, su experiencia, con una mentalidad abierta, intentando que otros, eh, colaborando con otros para conseguir fines nunca antes vistos. Y la, la mayoría del talento, o sea, solo, solo las personas más mediocres lo que necesitan es que lo que ya saben ellos, los tengan ellos y en base a ellos sacar provecho. La mayoría del talento hoy en día está volcada hacia esta nueva tendencia. Es, imaginemos las, las farmacéuticas que, bueno, pues invierten un grandísimo dinero en sacar unos productos. Bueno, pues eh, eso les funciona y en el mundo capitalista les funciona, pero hay otras vías. Y esas otras vías han, llegado, han demostrado que pueden llegar incluso más lejos que la otra, el otro modo de funcionamiento. La gente que muchas veces no buscan dinero, hombre, a nadie nos, a nadie nos o se mala conduce, pero bueno eh, hay otras formas los mercados de intercambio son aquellos donde yo cuando necesito bitcoins si y no los tengo, acudo para ponerme de acuerdo con otro que los tiene y los quiere vender y llegamos a un acuerdo de un precio ¿vale? entonces todos hemos oído hablar, ¿cuánto vale los pisos? bueno, los pisos, pues yo pienso que vale esto, pido este dinero el otro que me puede comprar me ofrece otro y el piso vale cuando al final lo vendo y al acuerdo que hemos llegado el comprador y el vendedor eso es lo que se conoce como el mercado ¿no? pues el mercado en el caso de Bitcoin, existen unos mercados que ofrecen ese servicio que es el de decidir cuál es el precio que tiene, ¿por qué? porque juntan a mucha gente viene a ser como un mercado como el de la bolsa pues, ¿cuánto vale una acción de telefónica? una acción de telefónica vale a la última precio que se ha pagado eso es lo que hay Y por último estarían los mineros, que son los que aportan un servicio de computación muy fuerte y que permite, con ese problema que teníamos de cómo nos ponemos de acuerdo todos y no hacer trampas, pues resolver ese problema. Lo vamos a ver más en detalle. Bueno, vamos a ir más deprisa en algunos casos. Fijaros que habíamos visto cinco actores, tipificaciones de actores, pero claro. Todo este sistema necesita un gobierno. ¿Cómo, cómo lo evolucionamos? Si, si el sistema, que aunque nació en el 2009, nació con unas características, todos sabemos que las cosas no son, necesitan una evolución. Pero precisamente eh, Bitcoin está diseñado para que nadie pueda controlar, ni siquiera en este caso su inventor, nada, que nadie los pueda controlar. Es como en la democracia se habla de que hay un sistema de tres poderes y que esos tres poderes eh, están para que cada uno vigile al otro y se hagan las cosas bien. Podríamos pensar que en el, en el caso de Bitcoin pues hay cinco poderes y además eh, están, cada uno de ellos es, es perfectamente demócrata. Bueno, bien, vamos a ver pues. Cada uno por supuesto puede opinar y si convence al resto se obtiene el, y si obtiene el suficiente consenso, estas propuestas de evolución se activarán y formarán parte del conjunto de las nuevas reglas de Bitcoin. Estas Propuestas de mejora, BIP significa Bitcoin Improvement Protocol, o sea, el protocolo, pueden ser sometidos a votación por parte de los mineros, exigiéndose en muchos casos una aceptación superior al 95%. O sea, esto es como si dijéramos, vamos a decidir si vamos a subir impuestos y tenemos que tener un 95% de aceptación para aprobar esto. Bueno, ni que decir tiene que eso no funciona bien tanto para subir como para bajar como para dejarlos igual nunca nunca conseguiríamos eh, un 95% de, de bueno, por otra parte estos cambios pueden ser compatibles con las versiones anteriores o requerir una actualización bueno. el principal problema más importante que ha tenido Bitcoin es que han tenido eh, como consecuencia de su digamos que tiene nueve años de vida en esos nueve años de vida ha empezado a usarse y eh, es una pescadilla que se muerde la cola, cuanto más se usa pues más gente lo conoce, más valor adquiere, bueno, eh, si hablamos de precios eh, es, es, es, es, vamos, una, como ha subido es una exageración, pero claro, tiene unos fundamentos, los fundamentos por los que ha subido es porque, como digo, es un dinero donde nadie puede hacer trampas, es un dinero donde es deflacionario, es un, en fin, no vamos a repetirnos el problema que aparece con Bitcoin es que el número de transacciones que se hacían y con las características técnicas que tenía, no daba abasto para todas esas transacciones. Afectadas. Y todo venía dado con una limitación técnica de que esos bloques que habíamos visto antes tenían una limitación de espacio de un megabit. ¿Vale? Entonces, ante este problema, durante este problema, durante mucho tiempo había, como si dijéramos, dos facciones que pensaban que había que solucionarlo de una forma completamente distinta. Una parte quería aprobar una, una cosa técnica que se llama de Witness, y otra parte quería crecer eh, ampliando el tamaño del grupo. una cosa que a primera vista parece muy razonable. Durante mucho tiempo nunca se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque no se alcanzaba ese consenso de ese 95% que hacía falta para para evolucionar Bitcoin en uno o en otro sentido. Entonces llegó un momento, en, concretamente en mayo del 2017, donde se pusieron de acuerdo y dijimos: pues ni para ti ni para mí, vamos a hacer un aumento del tamaño del, o sea, vamos a hacer aprobar el segwit y un aumento del tamaño del bloque. Eso se hizo en mayo del 2017 y aproximadamente. Eh, en agosto se empezó a activar una de las características de los que defendían un grupo. Sin embargo, los partidarios del otro grupo pues, dijeron que no se fiaban de que eso, ese, ese acuerdo tuviera que finalmente llegar a, a, a buen fin y dijeron: Mira, como vosotros no podéis, no estáis de acuerdo, desde ahora vamos a empezar una moneda completamente alternativa, donde en vez de un tamaño de un mega, vamos a usar un tamaño de 8 megas. Y además, nos olvidamos completamente de seguro. Esto es que el 1 de agosto de este año nació una moneda alternativa que se llama Bitcoin Cash y nació con una bifurcación. Vamos a ver qué es el concepto de una bifurcación. Pues una bifurcación es que los nodos que habíamos visto anteriormente, que se referenciaban unos, cada nodo referenciaba al anterior, pues digamos que había una cadena de bloques que sigue las reglas antiguas que sería la que tenemos por arriba, y que en un determinado momento, en el caso de Bitcoin Cash, que aquí tenemos su logotipo, es muy parecido al de Bitcoin, cambia el color y la orientación de la B, en vez de ser tumbada para un lado, tumbada para el otro, pues eh, la bifurcación de Bitcoin Cash dijo, a partir del 1 de agosto, esto se produjo el 1 de agosto de este año, estábamos muy pendientes, en, aquí en Palencia estábamos muy pendientes de este acontecimiento histórico, que por lo menos así lo viví y eh, pues había una serie de gente que optó por un, usar otra cadena de bloques completamente distinta bueno, yo no lo vi como un acontecimiento histórico porque pensé que se iban a llegar a los acuerdos y que se iba a usar ese Wii de dos monedas, pero bueno, no vamos a entrar en eso entonces es una cosa curiosa que no se había producido antes el hecho de que de repente el que tenía bitcoins en, la, en el libro de contabilidad antiguo los libros de contabilidad se separan y el que tenía antes un bitcoin en un libro de contabilidad ahora tiene un bitcoin en ese libro de contabilidad y un bitcoin en el libro de contabilidad que se ha separado es como decían, hombre, ¿qué pasa aquí? dinero de la nada, de gratis bueno, pues parece que es así y funciona bueno, entonces, yo tenía un Bitcoin, aparece una bifurcación y tengo un Bitcoin y un Bitcoin Cash bueno, bienvenido sea ¿no? esto es un poco el organigrama de las los, los bifurcaciones que han aparecido digamos que la cadena original primero se bifurcó el 1 de agosto en la cadena Bitcoin Cash después se produjo la aceptación de, del circuito en esta cadena hace aproximadamente 10 días se produjo una separa, otra bifurcación que se, se le llama circuito. el segwit el tenía otras características que no, no me da tiempo a detallarlas ahora pero básicamente es, cambiaba el algoritmo de la prueba de trabajo y eh, había la cadena entonces la cadena con Segwit tenía pensado aproximadamente este viernes haberse actualizado a, una, a dos megas pero bueno, hubo una posición mediática tan fuerte por parte de los partidarios de unos que bueno pues como ese consenso no se lograba se bloqueó esta actividad bien eh, digamos que con esto hemos introducido que a día de hoy hay dos bitcoins o dos tendencias el bitcoin no sé cómo llamarlo de siempre y el bitcoin cash con planteamientos complementarios fijaros ¿cualquiera puede crear una moneda de la nada? sí cualquiera o sea, si ahora decimos vamos a crear los palencia coins pues cualquiera lo podríamos hacer lo que no tendríamos éxito es en que ese, esos palencia coins los adoptara la gente ¿de acuerdo? entonces para que los palencia coins tuvieran éxito tendríamos que inventarnos pues algo novedoso pues por ejemplo no sé no se me ocurre nada, por eso no nos podemos inventar, si alguien tiene alguna idea. Pero vamos, algo que fuera novedoso y que pudiera ser aceptado por mucha gente. y bueno pues Cualquiera puede crear una moneda alternativa. Lo que no puede conseguir es que esa moneda sea aceptada y tenga uso por todos los demás. Bien, vamos a hacer una pequeña... Estoy repasando que hemos pasado a otra cosa importante de generación de claves. Bueno. Otra de las monedas que tiene mucho éxito vamos a pasar muy rápidamente por, por necesidades de tiempo es Ethereum y Ethereum es una moneda que está pensada para la ejecución de contratos inteligentes y como este término se puede oír muchas veces y considero que no se explica con la suficiente claridad vamos a entrar en un poco de detalle Un programa inteligente es un, forma, un, un programa informático que asegura cumplir Recuerdo registrados entre dos o más partes. Normalmente cuando tenemos un acuerdo entre unas partes, o firmamos un contrato entre los dos, o firmamos un contrato ante un notario, o firmamos un contrato o no hay contrato y bueno, pero hay unas leyes que lo regulan. Y tal. Por ejemplo, un, un ejemplo, pues una apuesta. Yo podría eh, una apuesta formalizarla en código, ese código lo subo a la cadena de bloques de Ethereum. ...y de forma automática, pues se ejecuta... ...si yo apuesto en Madrid-Barcelona... ...ese contrato inteligente... ...pues eh, acudirá a unas webs... ...y dirá, este partido lo ha ganado... ...este equipo, no quiero posicionarme... ...y... Eh, de, ...pues pagará la parte correspondiente... ...a los ganadores de la apuesta... ...por ejemplo, un, un ejemplo que me gusta mucho más... ...es el de la lotería... ...todos aquí jugamos en lotería de Navidad... ¿Y ¿Por qué jugamos a la lotería de Navidad? Porque el Estado, o sea, confiamos en que con un billete, si nos toca, o sea, ya sabemos que es difícil que nos toque, pero confiamos en que si nos toca nos va a pagar. ¿no? Entonces, fijaros que en un contrato o en la lotería, lo más importante es que confiamos en que nos va a pagar. ¿no? Pues en los contratos inteligentes es lo mismo. Todos sabemos, o sea, se podría hacer un contrato inteligente e implementar una lotería. ¿Qué ventajas tendría esa lotería frente a la lotería que todos conocemos? Pues tendría unos costos menores, tendría una seguridad de pagos igual o mayor, yo considero que mayor, no es que piense que el Estado vaya a quebrar, pero bueno, eso ya... Y tendría, eh, como consecuencia de unos costes menores, pues podría pagar más dinero, más dinero en premios, ¿vale? Y encima, pues sería una lotería de ámbito mundial, o sea, podrían jugar en eh, China, los chinos que son muy aficionados a jugar, pues podrían eh, de esta forma. Pero los contratos inteligentes es, un, es todo un mundo tecnológico que está en una etapa bastante incipiente, aunque algunos piensen que no, pero lo que quiero hacer resaltar es que la moneda Ethereum tiene de entrada otra finalidad completamente distinta, aunque utiliza la misma tecnología que es esa cadena de bloques, distribuida por esos nodos de Internet. ¿Vale? Es exactamente la misma tecnología aplicada a un escenario y un caso completamente distinto. Y el, esas monedas que se llaman Ethereum, por hacer una pasada rápida por otras criptomonedas eh, que hemos mencionado, el Litecoin en principio era una copia de Bitcoin disminuyendo sus tiempos, eh, su valor y modificando el algoritmo de prueba de trabajo. Ripple es una criptomoneda privada, es decir, cuando nació, ya nacía con un montón de monedas emitidas. Las tenían, en este caso, un consorcio bancario, una serie de bancos, y ellos son los que las tenían todas de entrada y te las vendían. Personalmente eh, no, no yo no os no recomendaría a nadie usar Ripple o invertir en Ripple, pero bueno. Invertir en Ripple puede subir y bajar tanto o más que Bitcoin, pero eh, bueno. A mí lo que no me gusta es que alguien tenga ventaja de partida. Si a los demás le gustan, pues que inviertan en lo que Monero, mejora la privacidad, las transacciones no se almacenan en clave, en la cadena de bloques, Si necesita una nueva clave expedida por el original para la transacción. Das, calcónimo digital cash, transacciones inmediatas, bajas comisiones, ZK, Bitcoin cash, de la que ya hemos hablado me gustaría hacer una demostración práctica no vamos a hablar del tiempo de cómo es la generación de claves en un papel eh, pero justo si no, por problemas de tiempo no podemos hacer, pues eso es acudiendo a una página que en este caso se llama bitadres.org yo he puesto una lista de recursos que, bueno, pues para ampliar conocimientos o, por... básicamente son eh, cadenas en blockchain.info blockchain. Eh, bueno, está, aquí está mal puesto es blockchain, pero bueno no es blockchain sino Blockchary eh, nos permiten examinar esa cadena de bloques, y ver las transacciones ver cuando, cuando he dicho esta, esta, esta dirección que empieza por 3, es la que más dinero tiene en internet a día de hoy, pues podemos ver el dinero que tiene todas las transacciones de entrada que ha tenido todas las transacciones de salida que ha tenido y podemos verlo todo, porque todo está públicamente disponible, lo que no podemos es robarle nada a esa a esa, a esa cuenta y en este caso pues se sabe que es porque el que lo conoce eh, ya sabe luego mercados que yo recomiendo si alguien lo que recomiendo es que primero, si podemos, tengamos bitcoin sin necesidad de cambiarlos por euros pues, digamos, aceptando Bitcoins por pago a nuestros servicios o lo que sea luego si queremos tener Bitcoins y no los tenemos de entrada, la única alternativa es comprárselos a alguien que los tenga entonces, comprárselos a alguien que los tenga es a un mercado organizado, en el caso de que queramos comprarlos organizadamente, yo recomiendo el uso de Kraken, o comprarlos a otro mercado, que en este caso ya Coinbase, que lo que habíamos dicho de que Coinbase era una web donde se podían tener esas monedas y ellos nos gestionaban las claves. Coinbase es muy relevante porque, ha eh, mí que en solo un día se han dado de alta más de 100.000 usuarios en todo el mundo. O sea, una web que recibe más de 100, hombre, el que se da de alta en Coinbase, pues su intención es comprar bitcoins, porque si no, no se daría de alta. No sabemos si va a comprar uno, medio o... Pero una web que recibe 100.000 altas diarias, pues tiene mucho peso, mucha relevancia. Y bueno, pues... Son una de las cosas por las que el precio del Bitcoin está como está y por lo que vale tanto. También podemos acudir al intercambio entre personas y eso sería, lo facilitaría la buena local Bitcoin. Lo, lo más fácil pues puede ser si yo conozco a alguien que tiene y los quiere vender y yo quiero comprar, pues nos ponemos de acuerdo en el precio y hacemos la operación nosotros mismos. Pero eso no es tan fácil y a veces hay que hacer falta acudir a un mercado. Último, he puesto Bit2Me, porque es una empresa española. Y bueno, pues favorece mucho, en este caso no, yo no la he usado nunca, pero bueno, por referencia a una empresa española que está funcionando y que favorece mucho el que tú tienes cualquier moneda que pueda sacar luego dinero en un cajero automático, pues si necesitas. Mitades.org es, es una web que yo recomiendo muy especialmente a aquellos que quieran, en ese caso de uso que decía que había que tener, pues por ejemplo, yo quiero tener un dinero guardado de por vida, que no pienso que no lo voy a necesitar. Si lo necesito, obviamente, tendré que tirar ese dinero. Pues entonces, hay que crearse claves que no estén nunca en ningún ordenador, y eso se consigue con el Mitacers.org. Evidentemente, las medidas de seguridad que tengo que tomar, pues, también las he contado. Una web que os es muy graciosa, es Bitcoin habituales, que es las veces que Bitcoin ha estado muerto, entonces podéis consultarla, porque dice la fecha en la que alguien dijo que Bitcoin está muerto, el precio que tenía y lo que él dijo. Entonces, pues, pues te ríes al día de hoy, como cuando lo ves a todo lo pasado, pues te puedes, o sea, es más, una web para reírse. Tantas veces que lo han matado, evidentemente ha habido veces que ha supuesto, por ejemplo, cuando se destruyó el Nutterbox, pues de alguna forma el precio bajó y bajó una barbaridad. Cuando China dijo que, el gobierno chino dijo que los Bitcoins se, no se podían usar, pues bajó y bajó una barbaridad. Otras webs, he marcado aquí una, una noticia en español, uno de canales de noticias en español, noticiasbitcoin.com, yo recomiendo otras, pero bueno. Recomiendo encarecidamente los vídeos de YouTube de Andrés Antonio Poulos y para aquel que quiera, eh, pues me he puesto yo, eh, en este caso en la cuenta de Twitter.com, con, con esta dirección, podéis acudir y descargaros justo estas, estas dos presentaciones algunas veces escribo en medio bueno que es muy corto y bueno en principio ya hemos acabado y eh, lo que yo sí quiero insistir es que no se fíen de lo que les digan ni siquiera de lo que yo les he dicho hoy y que lo comprueben ustedes mismos porque bueno pues eh, asociado a Bitcoin hay muchos intentos de engañar y de quedarse con el dinero que uno tiene entonces bueno pues en fin, no vamos a, aquí no vamos a intentar eh, descubrir todos los intentos de Timo, pero ha habido muchos y, y los intentos de Timo pues, han tenido éxito. No cabe duda. Eh... Bueno, entonces, en este momento vamos a abrir una de preguntas por si alguien quiere preguntar alguna cosa. A ver, Aquí en la sala, gente de mucho nivel y preparación. Vamos a ver, alguna pregunta. ¿Alguien puede, ¿Alguien puede evadir capitales a través de los ¿Evadir capitales? No, que Vamos a ver. Cuando tú lo compras, si lo haces en un mercado organizado, ese mercado organizado tiene la obligación de declarar a la hacienda tu compra. Si tú se los compras a un particular, ese particular no tiene ninguna obligación y ese particular y tú, daré las explicaciones que tengas que dar si te pillan y si te piden cosas. Evidentemente Bitcoin se ha usado para intentar eh, evadir capitales. Pero evadir capitales, nosotros estamos pensando aquí en evadir de hacienda, pero evadir capitales, el caso más fragante es cuando en China los controles de capitales que hay no les permiten sacar dinero al extranjero. Bitcoin se ha usado para que los chinos compren Bitcoin en China los envíen por internet y su, la persona que está en el otro lado o en España o en cualquier lado tenga dinero que si no, no dispondría de ella. no hemos hablado de tiempo no hemos hablado de comisiones la verdad es que da, da muy poco tiempo para hablar cosas pero bueno eh, sí, se ha usado para evadir pero no, no creo que, hombre eh, quizás los estados estén todavía un poquito un poquito detrás, pero vamos, te aseguro que no vas a tener. Lo que sí que ocurre es que si tú tienes una cantidad, tú por ejemplo compras el bitcoins hoy a 6.000 euros y dentro de mucho tiempo todo el mundo piensa que va a valer más dentro de mucho tiempo. No voy a decir ni siquiera cantidades, pero tú cuando, si tú no los vendes, esto sería como tributaría, pues si cuando tú los vendes es una ganancia de capital. Esa ganancia de capital tributa en la declaración de la renta, eh, puedes compensarla con otras, con otras dis, eh, disminuciones de capital y tributa pues no sé si es al veintitantos por ciento en fin, no sé. Pero esto te aconsejo que en ese caso lo consultes con una Pero aquí ya se parece una acción. Si tú la compras y no la vendes no tienes que tributar nada. Evidentemente si no la vendes como si no tuviera nada. Lo que pasa es que luego si tú, esos bitcoins que tú compras, tú luego Puedes pagar el café, las cervezas, puedes hacer pagos pequeños con ese monedero, entonces esos pagos van a ser prácticamente imposibles de desrestar. Y ahí sí que lo pasa, de esa forma lo pasa. ¿Alguna cosa? Venga, Miguel, te estaba yo esperando. Si se te ha planteado, lo que preguntaba, ¿Y si se te lograron una una venta de Bitcoin, es decir, imagínate que inviertes hoy 6.000 euros y vale X dentro de X años. Claro, pero a la hora de presentar la Hacienda, eh, puesto que es anónimo, es decir, pues, tú no tienes un papel de un banco donde diga que es operación acción, simplemente tienes una dirección no. de un wallet. Pero tú tienes un papel que dice que lo has vendido. O sea, tú lo has vendido en un mercado organizado. Ese mercado organizado es crack. Sí, pero tienes... eh, me estoy refiriendo, imagínate, un lavado de, de dinero. Es decir, ¿cómo puedo demostrar yo que ese dinero no, prov no proviene de la venta de droga, de la... del la... tráfico de armas? Sino simplemente que proviene de una herencia, de cualquier cosa. Bueno, porque el tráfico de armas siempre parece que es una herencia. Bien, tú ves el dinero que recibes de esa herencia, vamos a pensar que es una herencia. Para... Pues evidentemente, en el momento que lo recibes, pues sigue ahí y tú eres dueño de él. Tú tienes las claves, tienes el poder. ¿no? Las puedes gastar si tú eso lo conviertes en euros lo tienes que convertir o bien porque se lo vendes a otro otro particular y entonces bueno pues evidentemente vendiéndoselo a otro particular pues si él decide no, no decir su de hacienda pues posiblemente lo consigas consigas ¿vale? pues, evadir esa, esa tributación pero eh, lo normal es que hombre, si es una cantidad pequeña pues seguramente la podrás eh, liberar sin ningún problema pero una cantidad grande vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque la vas a vender en un mercado organizado que ese mercado organizado tiene la obligación de declararle al señor Montoro lo que tú has hecho. Por eso, en estos mercados organizados hay unas políticas de no, vamos, conocer al cliente muy exigentes y por eso cuando nos damos de alta en un mercado organizado, pues nos piden el DNI, nos piden... Eh, la dirección esa dirección se aseguran de que sea correcta con un recibo del agua de la luz eh, te piden una serie de cosas porque ellos están obligados a mantener digamos ese conocimiento de quién eres tú para que cuando vendas lo pueda notificar hacienda ahora si yo quisiera que hacienda no se enterase pues es muy fácil entre comillas lo que haría sería ir tirando de eso para gastar hoy en un café, mañana en un periódico y pasado en rellenar el coche de gasolina. Vale, lo tiene mucho más difícil para enterarse. Estrictamente hablando, podría hacer todo el seguimiento de todo eso y al final enterarse, pero bueno, lo tiene mucho más difícil. No sé si te contesto. Sí, sí, sí, más o menos. Sí, no, no. Es que se haciendo... Ahora, si tú no quieres declarar. Claro. No hay ningún problema. Tú dices, este dinero lo he recibido de una herencia. Entonces te dirá, bueno, pues te aplico el impuesto de setecientes. Claro, pero mi pregunta va por Si Hacienda crees que va a hacer un... Va a cerrar los ojos y va a decir, bueno, pues me fío que se viene de una herencia. Oiga, pues yo... lo creo que eso digo voy es, de una persona que tenga... Si alguien llega y dice, oye, yo compré 10.000 bitcoins hace X años. Hacelo como un... Eso, si ya tengo 70 millones de euros. Sí, sí, sí, hay casos, hay casos de eso. ¿Y los afloros, Claro, pues Hacienda se eso... le las manos porque Sí, bueno, se le falta las manos, pero digo, puede abrir algún caso y dónde no, no, no, no, no, ha salido de donde tú has dicho. No estás engañando a Hacienda. Lo único que tienes que pagar. Y Hacienda, además, te aplaude, vamos, que dices, joder, qué fenómeno eres, Otra cosa es que el, lo, lo peor es el caso contrario, que tú tengas esos 70 millones y no te guste que eh, Hacienda se lleve 35. Yo creo que el problema es gastar 70 millones en cafés, pero bueno, ese es otro problema completamente diferente. A, a ver, alguna pregunta más. A ver, sí, sí, sí. Me ha costado un poco el razonamiento de todo lo que hay detrás de ello. Me ha quedado con una cifra, que es el, la de 21 millones de... El máximo de 21 millones de bitcoins. Sí, sí. Que traducidos al valor de hoy son 147.000 millones de euros. Bien, eso Eso es el 14% de nuestro PIB. O sea, a nivel mundial... Eso es una es un, minucia. Una minucia. Entonces, Exactamente. Por eso sube y sube tanto, entre He otras cosas, vamos. Entonces, no sé cuál es, aparte del juego de pagar con una moneda divertida, por ejemplo, no, no acabo de entender cuál es, porque. Bueno, pues porque realmente detrás de una acción de una empresa hay algo físico. Exactamente, y esto no hay. No hay o sea, vamos a ver, el dinero que tú usas en tus pagos normales, el euro, tiene valor porque dentro del proceso económico, eh, algo que sirve para pagar tiene un valor. O sea y es tanto como que dices un billete de 50 euros tiene un valor de 50 euros y, y todo el mundo lo utiliza cualquier cosa que sea un billete de 50 euros no es gratis bueno eh, hay, que, hay que invertir en el papel que, podemos pensar sí. que casi le sale a precio pero bueno, un billete de 50 euros tiene un coste hacerlo tiene unas necesidades de tecnología para que no te lo puedan sabemos que hay billetes de 50 euros falsos y bueno pues eh, hay que ponerles unas medidas de protección unas bandas, que todo eso nos va evolucionando o sea que un billete de 50 euros no es, no es gratuito, pero no, eh, eh, no quería decir que es un papel, quería comentar mm, eh, bueno tiene un coste pero que se amortiza porque como sabemos un billete de 50 euros pasa por muchas manos y se usa, lo que es el concepto economista de la velocidad del dinero que ayuda a aumentar el producto interior rute cuanto más, cuanto más pase por más manos y esté constantemente mente, mente moviéndose. Por eso en las épocas de recesión el dinero fluye mucho y, perdón, en las épocas brillantes el dinero fluye mucho y en las épocas de recesión el mismo dinero se, se paraliza y no se mueve tanto. Bueno, eh, lo más importante de Bitcoin es que nadie puede crearlos sin un esfuerzo, sin un trabajo ...que por limitaciones de tiempo no hemos podido explicar la minería... ...la minería es la parte... ...bueno, no importa no entender la minería... ...porque yo no recomiendo a nadie que hoy en día... ...que se vuelva minero de internet... ...yo he sí sido minero de Bitcoin... ...y bueno, pues... ...las necesidades, la competencia china... ...pues me ha... Me ha, me ha sacado de la circulación... No ...hoy en día no es rentable minar Bitcoin... ...pero... ...lo que sí que tengo claro es que no es un negocio fácil porque yo lo he intentado y no he sacado, vamos, me ha venido bien durante un tiempo, pero al revés, hoy en día no puedo, o sea, necesito tener mayores ventajas competitivas, necesito tener una electricidad mucho más, más barata, necesito una serie de cosas que no dispongo de ellas y por tanto es un negocio en el que no puedo entrar.